¿Ah, ¿Dónde estamos? Mamá está. Bueno, vamos a ver si podemos llegar. ¿Cuánto nos podemos acercar al Cerro de los Siete Colores con sí, si, la silla de ruedas? Hola. si La nana va a salir en YouTube. No. <risa> sacando acá.